Ahora, ¿cómo se atreven a venir aquí donde la gente vive del espacio público? Hay un plan parcial que no permite ni mejoras a locales y todos trabajamos en el espacio público. Están negándole el derecho al trabajo a la gente que trabaja en naranja y Arrabal. Están atentando contra una comunidad de gente buena y trabajadora. Me dijo que le iba a ingresar y. Por eso, hombre, te dije, ¿qué estaba esperando? Ve, estaba aquí en la puerta esperando pero a la señora eso, mía. Vehículo, no estaba esperando ah, a la señora ah, mía ah, para abrir el garaje el para vehículo, entrarlo ahí. No para, para entrar, ah, te ah, dije ah, eso. Ah, por eso pero me pero quedé aquí, vehículo, aquí en la puerta. no puedes dejar acá. Si no sí. lo ibas a ingresar inmediatamente... Es, ah, dónde me voy con el hermano? ¿Lo tiro al río qué? No lo ¿O lo Coloque el vehículo por fuera del salvamiento. ¡Pero a le Tiene uno bien casado, y le está trabajo, hermano. Viene a mi casa y no puedo oh. No. <risa> <risa> a darle, a darle. A ver usted es caro también, hermano. Uno es caro acá. Joey White cerramos esa hijo de puta puerta que ahora se entran los ladrones y ya, ya acabo de ajustar. Una administración municipal que con su operador urbano, el Edu, no nos da soluciones, no nos compran los predios, no nos reubican, no nos dan alternativas de vida, quieren sacarnos, se siente uno es como presionado, como váyase antes de que lleguemos, váyase antes de que tengamos que pagar una indemnización a nadie, una compensación a nadie. Mira que están cortando la luz, la luz. A todo el mundo también. Sí que está tomada ya solo no vamos a hacer una entrada y de la casa no demora, no demora, 10 diminutico si acaso un operativo y quitarle la luz no, no, nos por... mataron no, no tiene nada, nada que ver con eso porque no se sentaron con los líderes comunitarios y nos explicaron y nos dijeron, vamos a hacer una intervención porque hay unos carros abandonados. Nosotros también aceptamos eso. Es un atropello que nos vengan a nosotros a intimidar, porque estamos siendo intimidados de una manera horrible. No sé, todos estamos aquí... Una expectativa porque llegaron, fue con el antimotines, la policía, el tránsito, espacio público. Dicen que es un procedimiento, un procedimiento de, seguridad. de seguridad. Pero qué seguridad si aquí son todos trabajadores. Mire toda la gente que está en estos momentos parados, son camelladores, son trabajadores. ¿Qué están haciendo aquí? Perjudicando el negocio, perjudicando el trabajo de la gente. Dígame vea lo que están haciendo, levantando carros, está muy bien que quieran hacer limpieza, pero no es el procedimiento como ellos lo están haciendo. No han a no van, a, pasar, no van a, a la gente ni nada, todo parado, sabemos qué pasó, y qué no ordenó ese operativo ni nada, eso no se sabe, que no avisaron nada para que la gente, la gente fuera a a sus carros, que hagan las historia, que desde que aquí vamos a hacer desorden, aquí la gente muy pasiva, sino que no sé qué pasó, que no avisaron. Si le avisan a la gente, la gente guarda sus carritos, ¿sabes? ahora que la gente está trabajando, es una fuente de trabajo aquí, entonces cómo hacemos, hay llamada sin trabajo, entonces cada uno vamos a ir a trabajar. ¿Vamos a traer a la faro, ¿ok? Aquí ¿A quién le desgraciamos esto señor presidente o qué? Le... qué? están haciendo? Mostrándole, intimidando a la población para que se tenga que ir de todas maneras. Porque el hecho de presentarle el ESMAR acá es precisamente un fortín que tiene la policía de acosar, de asustar a la población. Le están mandando cartas al inquilino y el inquilino no es el que tiene que recibir la carta de expropiación, hay que entregarse a los garces o al propietario del local Están haciendo las situaciones totalmente al revés Pero La presencia de estos señores de la Policía Nacional Que son los amedrentadores Que son los que asustan a la población para que se mantenga inerme, inmóvil y callada Fueron los primeros que llegaron al barrio hace dos horas Después llegó la policía, el tránsito, espacio público y todo Un operativo muy bien organizado o sea, esto no se hizo por casualidad, esto fue algo que hace parte de las estrategias que tiene el actual alcalde de la administración para desalojar a la gente. Es una cosa injusta de que uno pagando un arriendo por acá y no pueda cuadrar su carro al frente de su negocio, de donde está pagando el arriendo. Eso es injusto, pues. ¿Y que le llevaran un perrito? No, pero uno por los mismos compañeros. No, pues los mismos compañeros sufre porque es que por aquí llevamos gente con muchos años de, de estar trabajando acá en este sector. La comunidad también debe participar de, de, de, de, del buen vivir con, con el barrio, porque tenemos el ejemplo de esa, camión, de esa volqueta al fondo, lleva 18 meses en el punto. Si en estos momentos es un botadero de basura, arriba hay un, hay un lago que se hizo, que se formó una, una cuestión de agua y está levantando mosquitos. Además que la volqueta se ancló y también tiene un cráter de mosquitos. Fuera de eso tiene ratas y 18 meses que ni la chatarrizan ni la mueven. Es es, ¿En ese caso? ese caso, carro ya pues, un poco de días ahí, pero hay que esperar que el dueño necesite para pa arreglarlo. ¿Entiende? Y ustedes que trabajan en la calle... ¿Cómo van a ser de Ah, eso es lo que vamos a ver, cómo nos vamos a sustituir de, la, de lo que podemos hacer nosotros, si no nos dejan detrás los carros, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Esperar a ver qué, qué opina el alcalde o el gobierno, qué es lo que va a hacer con nosotros. A mí se me llevaron la carpa, se me llevaron, bueno, está bien, me colaron así con unos carros, pero como a mí, a los compañeros míos, se llevaron las sillas, de los negocios. Llegaron recogiendo las de una, sin siquiera hablar con, la, con los dueños de los negocios. Hubieran hablado con los dueños que hubieran llegado con un procedimiento mucho más normal, mucho más serio, mucho más callados. Este, este operativo no trae beneficio para la comunidad, nunca. Lo que trae es terrorismo. La gente está asustada porque el hecho, lo hecho de que le llegue a uno un señor de estos, de, de, de, vestido de vestido de robot a metérsele a uno, al espacio de uno, lo asusta a uno. Eso es terrorismo lo que están haciendo, no es nada a favor de la comunidad, sino en contra de la comunidad, en contra de la población. Lo, lo de hoy es la revelación violenta de ese otro meditantamiento jurídico y escrito. Porque a ellos le han llegado cartas, usted se va mañana y le damos una platica, porque ya ha pasado mañana no se la damos. Y si no se va mañana ni se ha pasado mañana, de todas formas dentro de tres días venimos con estos señores y los sacamos. O sea, es un mal mensaje que da la institucionalidad en contra de la ciudadanía del Naranjal, eh, donde se justifica, entre comillas, por temas de sanidad, de toma del espacio público, pero realmente ese operativo va detrás de un proyecto urbano que tiene la alcaldía y que no ha sabido concertar con la comunidad para desarrollar este proyecto, donde se ha violado los derechos humanos, donde se le ha violado los derechos fundamentales a los ciudadanos del Naranjal y que hoy nuevamente hacer este operativo manda un mensaje de agresión y no de concertación y diálogo con la comunidad y que es muy preocupante y rechazamos esta forma, donde el alcalde Aníbal, no solamente acá, sino en diferentes lugares de la ciudad, viene desalojando, persiguiendo a la comunidad. Sigue el otro operativo más fuerte, como es el caso del Oasis, ya está anunciado y hay otros operativos de la ciudad que nos parece muy preocupante porque no se les brinda alternativas reales a la comunidad.